Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Oh, Antes hola, que Angelita. nada, tengo un mensaje para vos, Luis Ventura, ya ah. que nos abandonaste. <susurra> pero tengo algo que comunicarte. Ay, no. ¿Algo malo por tu cara? ¿Te está por llegar algo? ¡Opa! Oh. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Me me ¿Podemos y, contarlo o todavía no? Sí, no, yo lo quiero contar porque soy una persona muy agradecida <risa> <risa> Y le quiero mandar un beso grande a Nazarena Que nos hizo llegar ah, dos cajas no de empanadas y canastitas este, de, No son eh, solo para vos, aclaremos ¿sí? Yo no. comí una Nazarena naza. ah, ah, ¿compartieron? Sí bien, bien, maquillaje, bien. acá a, a técnica Ah, bárbaro eh, es de Tenía la casa, miedo que te las todas vos de la zona de Ramos Mejía y Flores. Nazarena, un beso grande. Gracias, Como siempre. NASA. Muy bien, Nazarena. Un, ¿no? un beso siempre. de parte de todos nosotros. Oh. Como siempre. Nazarena es nuestra gerente de de, de de comidas fritas <risa> y Morphy, sobre todo. <risa> bueno, de comidas listas en Morphy, que es, es lo que más nos gusta a todos acá en este programa. Vino recargado, Venturita, no sé. Está... Uy, Dios mío. Recibí sí. un llamado en las últimas horas tremendo. Yo también. Pero... ¿Qué pasó? Ah, ¿En serio? Sí, pero no puedo contar. Ah, claro, qué rayo. ahí mañana. <risa> Para tu programa. Este... No, no, no, por ahí mañana ah, bueno, yo, lo, yo lo tengo que decir en familia así a que. ¿Cómo compartamos En esta familia, LAM invasores a ver. No, tiene que ver con un llamado político No voy a decir, no me, no me... No quiero promocionar a ninguno Este, ya he tenido He pasado por esta situación eh, Cuatro veces ¿Un llamado y... de presión? ¿O para ofrecerte No, ofrecer, ofrecerme, ah, ofrecerme mo bueno, movimientos bien. Quedo más tranquilo entonces Ventura Conducción, vamos Sí, sí. qué irías? ¿Eh? ¿De qué iría? ¿El, ¿El lugar? Sí, bueno, el me provincial. consultaron por varios, por varias áreas. Cultural, deportivo y social. Ah, un, para un cargo ejecutivo. Sería. Sí. O puedes sí. agarrar una secretaría de deportes. No, lo sé. <risa> no digo yo, no. A ver. <risa> no nos abandones por me la política. Yo, yo, voy a yo voy a nombrar gente que anteriormente sí me llamó y que estuve reunido, por ejemplo, con... Sergio Massa, ah, mira. Uh -huh. yo estuve en Tigre con él hablando a partir de una inquietud de eh, gente que, que estaba en la zona, que respondía a su agrupación en otro momento. Uh -huh. Estuve con Daniel Scioli, yeah. reunido también. Me ofrecieron la Defensoría del Pueblo de eh, la Intendencia de Lanús. Este, estuve también muy ligado y muy cercano a Nicolás Russo Entonces eh, todo eso eh, en determinado momento también con gente vinculada a Néstor Grindetti. En este caso es un llamado inesperado, la verdad? No no, Ay, no lo esperaba ese. No me quedé recontra intrigada ahora no, si porque no, ya pasaste por todos. No, como claro, si Claro, pero el tiempo. pero yo no me sé. imagino quién te llamó. Sí, yo también. Ay, yo sabes que también Es uno de un peinado raro? Ay, raros peinados, Pienso lo mismo. Uno que estuvo sí. hace muy poquito en tu programa avanza, de invitado. Avanza. Te llamó ¿Sí? Daniela la cantante. No, uno de los gran grandanés que tiene Sí, esos son de temer Este... Pero bueno, yo, a ver, ante todo lo voy, a, lo voy a consultar porque a lo mejor hay gente que está viendo algo que yo no veo pero yo políticamente soy un tipo incorrecto definitivamente No, eso lo sabemos Entonces, No, políticamente ver, todo, eh. incorrecto Escuchame Luis, el otro día lo escuché a mi ley con, con Jorge Lanata eh, y decía que no quería anunciar las candidaturas todavía uh -huh. o qué nombres tenía eh, ahí en vista para distintos cargos y distintas candidaturas o precandidaturas, porque venían los de otros bandos, le ponían robaban, una valijita y, sí. y se lo llevaban. Manda la plata. Bueno, pero ah, Fernando Burlando, ¿te acordás que se pensaba, sí. porque se creía? Sí, hoy, hoy, la hoy lanzó. Este, ¿Como gobernador? Sí, la bueno, de Buenos Aires, precandidato. Sí. Y en qué zona trabajarías? Para qué zona, eh, zona geográfica digo. Y yo, yo soy un tipo de zona sur, me parece, ¿no? De La, la luz. Luz. O sea, es para La luz, Lanús, luz, luz. No para la provincia. Claro. Pero, a ver. ¿Y eh, en qué momento sería la pregunta? Claro. Tenés 25 el mismo trabajos. momento que tengo ahora. La gente ah. no lo sabe, eh, pero yo hago mucha, ayudo mucho, sí, es gestiono, no, consigo, logro y no, no, no, no, no hago la foto y la subo uh -huh. todo el tiempo. O sea que lo estás pensando. No. Dijo que lo vamos descartás. a con la familia. Ah, me, lo que me están ofreciendo es un aparato, me están ofreciendo bueno, okay. eh, una estructura. Pero yo pero no la con... necesito, porque yo me agarro... Me agarro la motito, me agarro el, el autito y voy a los lugares. ¿Qué hace falta acá? Pelotas, bueno. Pero, pero, pero se acercó si bueno. el político, si lo bueno. te lo ofreció... ¿Se se ¿puedo ¿Puedo? No. A ver, si, por, si viene por, por... parte de, de, de Javier Milei, porque <ríe> sí. vos estabas poniendo por ahí el, el camino por ahí. Javier Milei necesita una estructura dentro de la provincia de Buenos Aires para candidatos a intendentes. ¿Irías como intendente de Lanús? Eh. No quiero abrir el juego, Marcelo. Ay, no, no lo quiero es abrir. Me gusta, porque, eh. porque me genera obligaciones ¿eh? y gente que quiere redoblar la apuesta, me ofrece el pan de granito. Ahí con... está, bueno, está Usted es un muchacho rindete? grande. Pudo bueno, haber dicho que no, sin embargo, es. dejó abierta la posibilidad. Porque vuelvo, insisto, insisto. Porque muchas veces Ajá. uno no ve cosas que ven los demás. Entonces, lo hablo con la gente pensante de mi familia en el sentido bueno muchachos tengo esto ¿qué y hacemos? y Ventura Intendente te dice <risa> ¿Eh? Ventura Intendente es la frase claro. el eslogan que se impone en Lanús y además sí. vos sos muy querido Luis ve, ve, por eso ve, también Ventura, te ventura Remador política. Ventura so Remador ¿dejarías el periodismo Ventura? ¿otro? No. No. Eh, no, no, no, no, no. el periodismo no. y el fútbol no. ¿perdón? el fútbol Dejalo, el Pero periodismo no, no lo de todo, atrás. no, no sé si no, va no a poder hacerlo siendo intendente Martín Fierro de Martín Fierro de Miami de Ángel el primero te cuento el primero Realmente. de abril primero de Martín hacemos Martín de Fierro. Que y digital digital la en Neuquén. Que quiera, Luis. Me Pri, primero de abril, digital sí. en Neuquén, Martín Fierro, a todo trapo, una, un fiestón. Pero el digital no fue en el verano? ¿Quién el no, digital? el nativo. No, Ahora vamos nativo. por las redes digital. sociales y los influencer. Ah, Va, ¿Sí? el ejército de la arroba ejército del alma arroba Ángel de arroba a todos nosotros? Sí. Viajen. ¿No ¿A quién viaja? Pagá los pasajes. Uy, ahí empezamos con los reclamos de mira Mirá que te los consigo, eh nominado? <risa> ¿Vos, vos, dame los mensajes claro. y yo voy y te conduzco, el Martín Fierro dije. También, de también me gustaría. Ah, me con Nazarena Vélez, que tiene ganas de viajar a Neuquén. Pero sabes cuál es el problema, <risa> Ángel el gente. mismo que Wanda. Yo tiro las ah, ideas pues se la chorea a y se la chorea, y las lleva para, para. Te hago más el más de Neuquén, Neuquén, pero te hago el de Miami también. ¿eh? No me dejes ah, afuera. También, ¿también, afuera. Yo puedo ir a hacer alguno ¿también? también. Hacemos con Belén el de Neuquén. Ay, me encantaría. Que nunca trabajamos juntos todavía. Ay, ay, ay, y, bueno, y bueno, en, entonces, tengo un Hablá con Nazarena para que pre, eh, encargue las empanadas y las llevamos de acá. <risa> no pero esto, yo ay, con con las tres empanadas te ponen todo A Nazarena le encargamos ¿no? todo el catering tiene que conseguir para el Martín okay. Fiat, te lo consigue en dos minutos. Y, bueno, <risa> no, y, y, y administrador y contadora de caja la llevamos a Yanina. Obvio, claro. Sí, claro ¿Sabes eh? cómo se no esta? Se te me escapa, no se escapan diez empanadas. Tendría centavos? que ser de Aptra, Yanina. Sí. Para crear más discordia en Aptra, la que está. Imagínate, entra y Alina Aptra se muere. Qué <risa> quilombo sería eso. ¿No padre? la convocás, Luis? Sí. Me tendrías que convocar. Claro, ¿Puede hablar ¿no? con tu padrino? No, dos padrinos? no oh. yo no. Ella se tiene, tiene claro. que ir y pedir ah, un formulario, ¿sí está? llenamos claro, y no un no. formulario mañana? Lleno en vivo. Ah, eh, vamos, eh, te, yo, encima te tengo que traer. Vamos, eh, eh, formulario. Mañana, mañana ya. Barrio, mañana hay. Después voto. Sí. Fava, Tenemos dos socios amigos de Astra a... para que te presentes. Sí, ¿Tenemos? A... Que te presentes. Sí, ¿Tenemos? Tenemos. ¿Cómo no? Damián Rojo. Damián Rojo. Y algunos más. Ambrosino. Y Ambrosino. Polino no, Polino te bocho, Ufal te bocho. Sí, Ambrosino me pone y Damián Rojo. Lo llamamos con Después tenés otros que no te quieren mucho, pero bueno. Todos los otros. Te la chupan todo. Con este nivel de presión no. Por eso Soledad quino nos dice Ay, grasa en la, la cara. no se puede con esta gente. Hay más fina que Soledad Kino. Por no favor. Por ayer favor. Ayer no estaba, Luis, y me pusieron a no, Soledad no, no, no, no, Kino acá cara a cara, fue un momento <ríe> muy Igual terrible. nadie le preguntó nada a Soledad <ríe> de lo de grasas, no le preguntaron nada ayer en el paso. Te el temí video. ayer por Andrea Campbell. Sí, <ríe> yo también temí por mí, te sí, quiero te decir. te vi le tiraste la pregunta de Tinelli te odio Quise ir por ese lado, pero, pero lo bueno odió. lo vio no, al no. instante. Bueno, no, no supieron aprovechar la oportunidad, se las dejé a todas serviditas. Estuvo re lindo el programa, lo vi después. ¿En, ¿en serio? Casa, sí, ¿Pero ¿Cómo encantó. vamos a Ay, una no, gracias, gracias, a la mujer. Claro, claro no claro. quedaba. Estaban no somos... todos como ataditos, pero... Nah, estuvo re lindo. Estuvo re lindo Bueno, chicos, me encanta que siempre me dicen, en el pase vamos a hablar de tal y tal cosa y nunca hablamos de nunca hablar, hablamos. lo que Me dijeron, hoy vamos a <risa> hablar <risa> de Susana y no sé qué, de Uruguay. No, sí. pero para, te quiero hacer una pregunta, Ángel. ¿Nunca te tentaron a vos en política? No, la verdad que no. no en me cualquier momento. Palabra. ¿Y si te llegan a llamar? No, no, ni lo A mí sí. ¿A vos, Yani, Sí, a vos te camisero, llamaron. cómo se llama? Sí, Samir. No, te llamó Samir? ¿Te, ¿Te, te pido, Ay, por favor. Decís que sí, así no, no, si tenemos asado y vacío todo el año. <ríe> el rey de la carne la llamó Es genial. No, pero me ¿A me quería meter en política? ¿A dónde? Con Esmeralda Mitre. ¡Oh! No, no. Y no. Y no hay nada pero... más lejos de mi pensamiento, Emeralda. 30 segundos. Sí. No. Uy, favor, ¿La aquí para los los chicos? chicos. Igual, oh. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja oh. en el pase y mucha risa. Pero nos vamos con un Ventura. Yo recibió el llamado para ser candidato intendente de la NU. No lo vamos y, y a hacer. Y pasa perder, así, no, no pasa. lo como no, si nada. Los candidatos de la son muy buenos los que hay. No está bien. Y votas bueno, ahí. Bueno, pero es claro. encuentro de claro. copa. Claro. Yo, so a mí único me, corrido, me encanta es eh, divertirnos como nos divertimos acá en los pases, sí. después sí. en el programa. Dani Am Ambrosino me escribe, que, obvio que entras a Pradani. Bueno, tía. ya tenemos. un padrino. Para mañana conseguimos el segundo. Para que se caigan todos desmayados. Nancy Duré también dijo que si ofrece. Que ¿Está no, acá? Sí, estoy Hola no, ¿sí? querida. Nancy, te invitamos, Janina, me encanta. Ya está me listo. Me gusta. Pero me no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a te lo bueno que llega no con conciliar, bueno, que los usos, nosotros vamos claro, Yo, yo ya tengo a Nancy Ambrosino. Ahora Ahí está está. entrando. Y ahora, <risa> para, aventura ¿y qué hora? ¿Cómo ves? Vos le traes el formulario y ella lo no, llena. No, tiene que ir a APTRA. Se llena. ¿Tienes? no, tenés que ir a Abtra. Bueno, pero. Tiene que ir a disposición. Tiene que conocer la institución. De uno, porque es un lío. que a disposición de la votación. formulario. Con el padrinazgo tuyo y de Ambrosino. Vos tenés que firmar el formulario. firman. ¿Vos firmás? ¿Quién? No, se vota. Ah, ¿tienen no? que votar los miembros no, no. de ¿no? la, no, la directiva? La directiva. Sí, claro. La directiva. La directiva. La directiva. 800 Martín Fierro, sí. no me dieron ninguno. Ni perdón, A ver ni si va. gano uno, Ventura. Siguen con el jajaja, ja ja, ja jijiji. ¡No, no, no! ¡No, otra vez. Uy, Presidente ah, no, de APTRA Dale una de cebolla que se ahogue No Yo, Perdón, perdón Quiero hacer una pregunta ¿Qué? A la ¿Qué? futura miembro de APTRA Si entra Yanina ¿Se va se va Polino? Uh, yeah. ¿Por qué se va a ir Polino? Pengate. No, el fondo no, no el... bueno, es un no, socio no. distinguido ahí. De... No, Polino es un socio distinguido. Entre las supuesto, misiones baba, que tengo no, este a año. Que a ver, me molesta. No, en... De los que menos. Una de las misiones que tengo para este año es reconciliar a Marcelo Polino <ríe> con Janina Latón. Y después. No, no Julián Huech se está burlando de Bruce Willis. Horrible. Horrible. Ay, no sabía eso, no lo vi. Sí, lo vi en las redes. Mira, Unicef. Nos vamos con Ventura Intendente. Janina y Polino se han. Quiero reconciliar este año a Yanina... ¿Con quién? Y Anita Rosenfeld... ¡No, eso ni no. es verdad! No. ¡Me caso con Polino! Lo vamos a lograr. No me gustan los mentirosos, me, me caso con Polino. Yo me propongo... Esta noche voy a cenar a Polino la y me aguanto los gatos. Te que amigaste te con Real Caradura. Te amigaste te gusta, con los otros. Razón. No me amigué perdón, con Rial, estaba interesada en... ¡Te una nota! Perdón, Escucha escuché bien, lo bien. que no está resuelto. La sacó por la radio, le chupó un poco las medias y ya se amigó. Bueno, invasores, lo dejamos en paz, porque si no empiezan a pelear que te lleva el formulario para... Sí, te lleva el formulario y las interno a las que sea Cadete y Yalina La Torre. ¿Qué quilombo es esto, chicos? vámonos Bueno, me retiro. No quiero meterme en las peleas de ustedes. Peleense solos, chicos. Disfruten las empanadas. Nos reencontramos mañana como todas las noches. Gracias, Angelito. Mañana te cuento la historia de Gerardo Romano.